No hay nada más en este mundo que yo quiero. Solo una mordida de la ciruela. Tan dulce que rompe la desilusión de... Delicia Helado de coco que enfría Tu boca que llora por Un alivio de tanto calor Envidia Se esconde de tierra donde ni tú la veas porque te da la infancia Desapareció A veces siento que me escucha Pero a veces no Olvídalo Mi amor No es justo lo que has sufrido Cuánto va a doler Un cuchillo en la espina corta el corazón, qué desilusión. Y cuando pienso en el pasado, lo que sucedió. A veces quiero que te quedes arrepentido Hay que aceptar, perdonar, pero te lo juro que Te ha bajado el azúcar, labios pálidos Hemos perdido la lucha, un último adiós down ¿Qué piensas en la mente? Nada dura para siempre Sabes que no es permanente Todo lo que tienes enfrente Se desaparece No quiero vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Te quiero a ti Solo a ti Solo a ti Quieres que te diga Sin ti no aguanto la vida Sin ti es tan aburrida Como es sin sal la comida Sobrecocida No quiero vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti te. te quiero a ti Solo a ti Solo a ti